¿Qué transacciones de todos los saludos y Dios el escorpión dorado el, el peluche en el estuche? A huevo, a huevo, a huevo tenemos sí, el top 5. Cinco. cinco peldaños de honor. Cinco, güeyes. Pues que se han caracterizado por ser los que más visitas tienen. Y como estos top 5 ya sabes que son acá pinches temáticos, te armamos un top 5 de cantantes. Sí. ¿Te gustará su pinche música o no? Pero de que son cantantes y de que así se venden y de que eso hacen en el pinche escenario. Pues eso hacen. Ese no es mi pedo, no es mi culpa. Y comenzamos con el quinto lugar Con un pinche cholo marihuano. ¿Me hablas a mí? ¿Retirado? no man. ¿Cómo te puedes retirar a los 25 años de edad? No pinches mames, cabrón no se retiró. Ah, ya regresó la pandemia, fue, la fue la pandemia Ah, se retiró Se retiró a resguardarse en lo que no había chau Ah, huevo, güey. Fue manera de retirar Pues todo el mundo nos pinche Retiramos y regresamos ¿Pero para qué seguimos hablando más del pinche asesino? ¿Ustedes saben hacer freestyle? No, pero que se rife el asesino. No, güey, no, okay. rifate oh. tú, pendejo. Y esa es una batalla, si no, no. ¡Exacto! A ver, dale, va, güey. Venga, venga. A ver, a ver. Oye, yo te pregunto, ¿por qué estos dos iban caminando juntos? Porque dentro de 15 minutos se van a ir al hotel para darse entre los dos pinches p. Se fueron para la escuela y la verdad el abajo trae los calzones de su abuela. Y este es tan perra Que cuando se sale de bañar a la calle Se revuelca en la tierra 7.2 millones de visitas Y no fueron improvisadas No, güey Fueron una a una cayendo Para que vieran un poco del talento Del que dicen Que es el mejor pinche fiestaleiro Que el puto mundo haya visto Y parido Sí, asesino Estuvo al volante con su dios Al camaleón de oro Me he equivocado Hace rato te había dicho Que habías hecho un comercial del INE No me entendiste el vez fue muy malo y chiste es que tú sabes en lo que consiste si ya te suscribiste, vas a ver unos videos muy tristes. Porque yo venía pensando muy nervioso que aquí venía puro artista famoso. Ya veremos si regresa a echar desmadre más a los escenarios. Porque si sí, ya, ya, ya le están ya le están pisando los talones, cabrón. No mames ya. Alguien levantó la piedra y entonces, ¡Yo yo también soy freestyler Yo, yo también no estoy siempre. No, yo soy bien improvisante. No mames, cabrón. No, ¿Qué pedas? Si no te vas, güey, dejas un pinche desmadre, pendejo. A toda la rima que yo te vengo. Acá, que voy a poner el escorpión para mamá manejar Vete el cinturón de seguridad Porque le vamos a meter con mucha velocidad Vamos a cuarto lugar. Uno que es como primo hermano Que no es lo mismo pendejos Pero este güey es rapero Es hiphopero. Y a veces hace colaboración Con uno que otro engendro de la música regional Él se llama Ángel Quesada Y le dicen Santa Fe Clan Te digo Quesada, te digo Santa Fe, te digo Clan ¿Cómo, cómo, cómo te dicen? Santa Fe, Santa Fe ¿Cómo, ¿Cómo te dicen tus cuates? El güero el güero, ¡ay! Este pinche tatuado con anemia tiene 8.8 millones de visitas Ay, ¡Ah, ya va a ser papá. Ay, ¡Ah, cabrón, ahora resulta que los delincuentes pueden tener hijos. <ríe> me a toda madre, pero lo conocí en una pinche fiesta, güey. No me vas a creer que estaba haciendo fumando marihuana. No puede ser. Increíble, una... pero es cierto. No mames, se va a hacer un super escándalo porque le acabo de confesar que se droga. Sí habló con mi manager y ya se armó. Uy, no en school, yo me acuerdo cuando el pinche Quesada era, era humilde y podías hablar con él directamente. Ahora y te matan con tu pinche manager. Que perro, a ti sí si te hablé yo. <risa> me, acuerdo, me acuerdo, ahí sí me acuerdo cuando llegó el Ángel hacía con sus moquitos ahí en unos premios para pedirme <risa> fotografía. Ah, yo te dice, paraste de lanza, perro, la No, letra. yo, yo el chinga, saqué mi cartera de tijetén güey, y ahí muere. <risa> <risa> no, güey, a mi... huevo, que sí, pinche drogadicto de mierda. <risa> ¡Malo, malo! ¡Me cae toda madre! ¡Drogado y no drogado! Cuando están de con el Chubidubi, y cuando no, también a huevo, güey. Nos hemos visto en las fiestas y hemos echado este eh, desmadre chido. Pero ya está anciano, güey. Ya está anciano. Ya. ¿Qué mi cocón? Ya es un pinche hombre de familia. No lo chinguen, cabrón. A huevo, ya. Ya va a dar hueva. ¡Ah, que la chinga, Ya va a estar Hijo, con la pañalera, meneando el chamaco y la chiste. Pero no hay pedo, güey. De todos modos, ya puedes morir en paz. El culo. Porque ya te llevaste el cuarto lugar de este conteo. Y luego la del beso. ¿Qué? ¿Cuál beso? Esta pendeja. ¡Ah! ¡Esta la verga! <risa> <risa> <risa> no mames, irás, la verga. <risa> Vámonos con el tercer lugar, la medalla de grandes es? Vamos a cambiar de género, ahora sí pinches caras de miembro ¿A que la chingas? Porque a ustedes les encanta el chisme Pues sí güey no mames Les encanta el desmadre Y esto se va a controlar Y llega mi Belly. Mira Ya te tatuaste <risa> ¡Ah! Caíste, <risa> clásico, clásico, Scorpion. Por favor, dígale que no mames, ¿no? ¡Sí! ¡Beli! ¡Beli, rara, rara! Este, pues anda, anda en el desmadre ahorita, anda. Y este, en su pinche faceta. Ah, viste de las dos, güey, ¿no? Porque está estrenando pinche serie, pero también está sacando canciones, no mames. Si no da paso con Guarachi, la Beli, ¿no? Sé que sigues enamorada de mí, Belinda. Lo entiendo, es natural. Deja, deja que fluya, deja que fluya. Aquí te espero con los brazos abiertos, en el viejo continente, ya sabes <risa> Verga, pinche Belinda, no mames Wey, nos vamos a romper nuestra madre, Belinda ¡No mames! ¡No te cambies así de corrido, güey! No, ¡Alto! ¿Esto es verde ¿Esto es o rojo? Verde? ¡Eres ah. qué bro? Aquí me tienes para cuando quieras, mamacita. Si tiene 10 millones de visitas, su pinche video, porque la vimos echando desmadre, sí, cantando sus pinches canciones poperas, pero también echando desmadre, este, cantando las del cártel de Santa y otras tantas chingaderas que uno no hubiera pensado que salieran de su pinche boca de princesa. ¡Allá! ¡Allá! ¡Allá! ¡Allá! ¡Allá! ¡Allá! ¡Allá! allá. <risa> No Acá, mames, ¿no? de carril, güey! ¡No mames! No, no, no, no, no me jodas. La cagué. Ya no estamos grabando, ¿verdad? Sí. Puta gracias. No es cierto, se acaban las cámaras. Se Ahí está. acabaron las cámaras. Ca... ¡No! ¡No, God! ¡No dije esa palabra! Pero les cayó a toda madre Belinda Con el tercer lugar de este conteo 10 millones de visitas no, Belinda, me la Belinda, Voy a la cerrar los ojos ¡Belinda! ¡Belinda! ¡Belinda! Belinda, Belinda, Belinda ya ¡Belinda! Medalla de plata ¿a quién le toca? Están destinadas a estar juntas De alguna u otra forma Dana Paola Al volante de Ese video Después de haber echado desmadre Allá con Belinda en Dallas Me fui hasta los Prince's Angels, California Hasta pinches Bubble Hills Y ahí estuve con Dana Paola Que también sigue haciendo Pues alternando este pedo De la actuación Y de la música y demás Pero últimamente A la música Le ha metido cabrón, güey Dana Paolinski Tiene 12 millones de visitas Y aprovechando Pues esa coyuntura Que hubo en su momento con una pinche polémica gracias a que estaba de jueza de un programa de estos de talento pues echamos desmadre eh, platicamos de eso y platicamos de muchas cosas de su pasado y de su presente post pues, pretérito para que ustedes se enteraran de la boca directa de la napaola para que supieran toda la pinche verdad y no anden con pinche chismes ah, wey, de nada y le dije que, que no se metía conmigo porque yo era maría belén y venía a la tierra a hacer el bien <risa> De nada, todos por hacerle su pinche trabajo Y por mostrar a las pinches artistas Como verdaderamente son Echando desmadre, felices, chingada, Ustedes me las amargan, pendejos Pero yo estoy aquí para hacerlas felices El culero es lo que hiciste tú culero es lo que hiciste tú Si sí, yo lo sé sí. El eh, culero no es lo que hiciste tú Por dos El culero es lo que hiciste tú Por dos El Vamos con el primer lugar! Ahí está, habla en inglés Bueno, pero le gusta hablar en español Y es de Estados Unidos Pero le gusta estar en México Se llama Drake Bell ¡Sí! Ha tenido pedos el pinche Drake, cabrón Antes de que se metiera en tanto pinche pedo, güey Y de que se volviera un desmadre su pinche carrera Drake Bell sabía que tenía que estar bendecido Por el peluche en el estuche Y qué mejor forma de hacerlo Que subirse al volante con el escorpión dorado Él lo sabía! Ya estuvimos en Polanski Echando desmadre Cantando sus canciones De cuando estaba en su pinche programa de televisión Y ahora te ya es pinche rocaville y que también le canta en español No mames, un estuche de monerías este pinche Draquebel Y tiene el número de la suerte, sí, de visitas 13, entre más le echen ganas, más se va a ver el video Y más va a romper el récord, 13 millones de visitas Tiene Veda al volante Si no lo han visto es que también pendejos No se lo pierdan porque está de poca madre Dile, dile, dile, dile, ¿qué traes? Uh, yo soy hablar español but, uh, He taught me que tranza, mamacita ¿Qué se a good, no? Okay, okay. Sí, <risa> todos ellos están dentro del canal del peluche en el estuche Aquí en el escorpión dorado del Chit. En este canal te estamos mostrando el top 5 Pero todos los, los pinches al volante Se encuentran en el peluche en el estuche Así que búsquenlos todos ¿Cuál de todos estos cinco que te acabo de presentar Es el que más te gustó a ti? ¿Cuál te rayó? ¿Cuál te encanta? cabrón? Y si no mostramos a tu pinche cantante favorito Pues es porque no lo vieron casi güey. Pero no, no no es mi pedo Sin embargo se vale acá abajo en la cajita de comentarios Apuntarle y decir A mí me gustó realmente el entonces de allí recomiéndale a la gente Para que vaya a verlo también Porque si subió, dios hizo video con él o con ella Es que está chingón A huevo caras de mi miembro Síganme en las redes sociales y Peluche, Peluche de los escuché <risa>